¿Cansado de los consultores extra caros que hablan raro? ¿Estás harto de no entender lo que te dicen? ¿Estás aburrido de no saber qué es lo que están haciendo por tu web? Tenemos la solución perfecta para ti en videnteseo.com Pregúntale a nuestros videntes por tu web, ellos tienen hilo directo con el dios Google en videnteseo.com, nuestros videntes, con una experiencia de más de 30 años hablando con el dios Google, te ayudarán a entender el por qué tu web no está más arriba en Internet. Por el fascinante precio que ves en pantalla, podrás conocer los designios del dios Google gracias a los videntes de videnteseo.com y saber qué te deparará el futuro. Ahora, con un descuento fabuloso. Aprovechate de las ventajas que te ofrece la teletienda internacional. Videnteseo.com Llama ahora mismo y podrás entender de una vez por todas lo que el dios Google tiene preparado para tu web. Satisfacción 100% garantizada.